Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. Seguimos descubriendo pequeños lugares, rincones de nuestra tierra y hoy en concreto estamos en un sitio muy mítico, un comercio de Cartagena de toda la vida, con Antonio Moral en Profonic. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Gaspar. Muy bien, aquí me hallas en el pleno negocio. Y en plena faena. Y en plena faena. Pues bien, Antonio, coméntanos, me gustaría compartir con nosotros cómo pues, hace ya más de 30 años, según me dijiste, un ingeniero comienza a trabajar por su cuenta y en concreto en algo tan peculiar como, bueno, pues sería una tienda de instrumentos musicales. Bueno, eh, siempre está la cosa que soy ingeniero músico, o músico-ingeniero, entonces, bueno, mi afición por la música era tal que yo cuando estaba estudiando bachiller ya estaba actuando y entonces, bueno, pues terminé mi estudio de bachiller y seguía tocando y, bueno, hice ingeniería y sigo actuando en directo y tengo mis grupos, mi grabación, mis producciones. O sea que sigo, por eso es la, la de ser músico primero y después hice ingeniería, claro. Y cuéntanos que un poco más sobre la trayectoria de Profonic, cómo surgió, cómo ha evolucionado y, y con el paso del tiempo, pues, que, sí. cómo estáis ahora. Bueno, Proferi empezó hace 30 años y entonces, bueno, eran unos socios que estaban en un grupo que eran cuatro empresas de diferentes actividades, todas unidas, cuatro comercios. En los socios se salieron, los que llevan la, la parte de Proferi se salieron y me invitaron a mí a participar en el evento, a hacer ya un proyecto más grande de tienda de música. Y Entonces, así, como empecé en broma... Y al final, bueno, pues eh, me he plenamente, me he entonces a la ingeniería, pero me di, empecé a, a funcionar como tienda de música y, y bueno, pues ahí estamos viviendo de la tienda de música y hasta ahora, bueno, contento del cambio, claro, por supuesto. Y Antonio, ¿qué podemos encontrar en Profonic que no podemos encontrar en otra tienda de instrumentos musicales? Bueno, en Profonic hay una cosa que nos diferencia quizás de otras tiendas, eh, creo que una de las razones principales de nuestro éxito puede radicar en que eh, aparte de, de vender, eh, aquí yo soy músico de directo, mis empleados son todos músicos, todos los que he tenido son músicos, aparte vamos o yo particularmente... Y entonces eso nos hace eh, ponernos en la piel del comprador y sabemos exactamente cuáles son sus necesidades, sus, eh, sus carencias, lo que va a necesitar. Y aparte estamos muy al día que cualquier, de cualquier grupo, de cualquier innovación, de giras, de, estamos muy al día dentro del mundo de la música. Entonces, como un motorista, no lo mismo una persona que venda cosas de moto sin ser motorista, y si el tío de parte es motorista y compite, pues yo creo que a lo mejor tiene más público, más aceptación ¿no? Entonces eso es lo que pasa a nosotros, estamos muy vistos en las redes, actuamos, la gente nos conoce y sabe exactamente eh, que puede confiar en nosotros porque estamos viviendo por y para la música. Entonces eso quizás no es diferencia de otros establecimientos que solamente se dedican a vender. Puede ser sonar las casa. Y de todas esas guitarras que por ejemplo veo ahí al fondo, ¿hay qué, ¿qué tienes por ahí de especial o alguna que te traiga buenos recuerdos? Bueno de especial tengo muchas cosas ¿eh? uh -huh. eh, tengo guitarras firmadas por Gary, Gary Burr eh, yo que sé Marcus Miller, Álvaro Urquijo de Los Secretos, tengo guitarras del año 50, 60 y 70 joyas, joyas, joyas y aparte firmada por el, el, el guitarrista de Deep Purple, de Steve Moore de, no sé, tengo mucha, muchas joyitas hay joyas, joyas uh -huh. que eso no lo tiene prácticamente nadie pues la verdad que sí y teniéndola en cuenta la, la situación actual, eh, ¿cómo crees que va a evolucionar todo el mundo de la música y de los instrumentos en, en los próximos años? Bueno, eh, la gente eh, tiene que pensar en positivo y yo soy positivo porque siempre hay cambios. Los cambios ahora se producen más rápidamente que antiguamente. Pero, eh, por ejemplo, voy a favor de la música, que ahora mismo la música en España, que era la gran olvidada, cuando éramos críos en el colegio, tú también me imagino, habrá aprendido a tocar la flauta dulce ¿eh? y ahora mismo ya hay una gran afición, los conservatorios están a tope las academias a tope nosotros que damos clases también, estamos a tope de eh, enseñanza, con lo cual tiene que haber una buena cantera de músicos de aquí, bueno, está habiendo ya una buena cantera de músicos, ya la gente se prepara muy especialmente para eh, para hacer su carrera o para tocar en grupos, para todo tipo de música tanto blues como jazz como clásico entonces hay una gran gente que está muy, muy, muy interesada por la música. De hecho, los conservatorios, la academia, están saturados de no pueden admitir más gente. Entonces, eso es una buena señal de que la música va muy para arriba. Va muy bien en España. Yo, efectivamente, pues creo que en el colegio tocábamos la flauta, tocábamos el órgano, pero sí, pero sí que es cierto que era por lo típico como pasa en el colegio, todo, todo aquello que se impone. ¿Piensas que ahora realmente hay más posibilidades o es más fácil para bueno, por la, la gente joven acceder al, al mundo de la música o, o precisamente esa gente que pueda tener la vocación de, de dedicarse a la música lo tiene más fácil o más difícil? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora mismo hay dos cosas. Eh... Por ejemplo, es más fácil grabar un disco. En mi época grabar un disco era muy difícil. Tenía que cogerte un productor, una, una gran compañía, y entonces promocionarte y bueno y firmar un contrato muy leonilo. Pero ahora mismo eh, cualquiera puede grabar un disco. El problema es que antes te, grababa, te cogía una multinacional y el disco funcionaba, vendías y hacías dinero. Hoy día cualquiera puede tener un disco, incluso tú mismo, ¿eh? pero ese disco puede funcionar o no puede funcionar. Quiero decir que aunque los Rolling grabase, fuese un grupo nuevo y grabase ahora, igual no vendían ni 10 ni copias. Entonces, claro, hay, hay muchas más oportunidades, pero, el, eh, pero hay mucho, mucha más competencia, muchos más grupos y se llega más fácilmente a la gente. Entonces, hay una diferencia con respecto eh, hace, hace años, por supuesto. Y por último, para despedirnos, Antonio, me gustaría que nos dejaras un eslogan una frase con el que te sientes identificado. Bueno, mira, por ejemplo, una frase. Dicen que el, ami el mejor amigo del perro, digo, perdón, el, el mejor amigo del hombre es el perro, ¿no? yo digo, el mejor amigo del hombre es un instrumento. <risa> Eso es, es cierto, o sea, tú estás deprimido, estás alegre, eh, Si tiene una, no tienes que ir ni al psicólogo, coge una guitarra, un piano y se te van todos los problemas, se te, te va desde los problemas. Si estás alegre, pues bueno, empiezan a acompañar canciones... Eh, más alegres, por supuesto, si estás melancólico, pues compones baladitas, cosas más con más sentimiento. Pero cualquier problema con la música te evades de, de todos tus problemas, de los problemas laborales, de, de, de, de amores, de, de todo. La música es el gran amigo del hombre, del, vamos, de las personas. <risa> Pues bueno, yo, yo lo, lo del disco sí, la verdad es que no me veo sacando un disco, pero sí te voy a tomar, te, te, te voy a coger el consejo con respecto a la música, bueno, realmente a mí la música la verdad es que me ayuda mucho, pero no me he atrevido nunca a tocar un instrumento y quizás, como tú dices, sea una buena forma de relajarse y de tomarse la vida de otra forma. Así que nada. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias Antonio por estar con nosotros, por dar a conocer Prophonics que como he comentado es una tienda la verdad muy mítica en Cartagena y sobre todo estoy seguro que cualquiera que se dedique al tema de la música la conoce y que podamos darle difusión pues, aquí a través de este medio con nuestras entrevistas, en la iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio y nada más, os espero en la siguiente y espero que os haya gustado a todos. Un saludo. Sí. Gracias por todo.